Deja un buen like en el vídeo si te gustaría conseguir gratis el nuevo pase de batalla de la temporada número 3 Amigos, antes de empezar con el vídeo quiero recomendarles la página web de G2A y es que chicos, si estáis buscando los mejores descuentos Al mejor precio de los mejores juegos del mercado g 2 es vuestra página Porque chicos, se ocupan ellos De tener el mejor servicio 24 horas Las mejores ofertas Y los mejores juegos Así que chicos, tenéis su link debajo en la descripción Con la temporada número 3 Acercándose cada vez más a nuestro juego de Fortnite Chicos, en el vídeo de hoy voy a enseñaros Diferentes filtraciones a Acerca del próximo pase de batalla Y de las propias skins de la Nueva temporada, así que chicos si queréis Informaros acerca del nuevo pase de Batalla de la temporada número 3 que va A ser ambientado en El verano, quedaros durante todo El vídeo porque hermanos, esto Empieza ya bueno, así, Chicos me estáis viendo algo raro en el pelo y es que Me lo he puesto, no sé de qué Colores, pero chicos los de Instagram Lo han podido ver ya hace bastantes días Y los seguidores de Twitch igual, así que Chicos ya sabéis, seguirme en Instagram, lo tenéis por aquí, pim pam pum, fácil, sencillo y además chicos, os quiero decir que de 3 a 6 de la tarde estamos cada día en directo en Twitch, así que chavales probablemente cuando estéis viendo este vídeo, estaré en directo no dudéis en pasaros, porque chicos, nos lo pasamos bien y quiero que toda la Nexo Army venga a verme ya ¿vale? venga, así que hermanos vamos a empezar con el vídeo, espero que os guste muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo ¿Quieres conseguir un pase de batalla totalmente gratis para la próxima temporada? Asegúrate de estar suscrito al canal y de poner el código Neox en la tienda de Fortnite. Chicos, si llegamos a 15.000 personas utilizando el código MrDeneox, me comprometo a sortear 100 pases de batalla en directo en Twitch. A toda la Neox Army. Así que chicos, código mister de Neox. Queda todavía una semana. Todo el mundo con el código. Porque chicos, tenemos tiempo de llegar a 15.000 personas. Si todos los que veis este vídeo ponéis el código, os llevaréis un pase gratis. La verdad chicos, es que la mayoría de vosotros quizás no sabéis realmente cuáles van a ser las skins del próximo pase de batalla. Y es que es lo normal. Porque realmente no ha sido filtrado oficialmente. Pero también quiero deciros que ha habido algunas filtraciones de algunas... Muy fiables que nos aseguran chicos cuáles van a ser algunas de las skins del próximo pase de batalla Y quiero que de primera mano las tengáis gracias al titoneox Así que chicos vamos a mostraros todas y cada una de ellas y puede que algunas sean reales Y puede también caber la posibilidad que algunas de ellas terminen no saliendo en el pase de batalla Pero os aseguro que la mayoría sí Así que chicos también cabe la posibilidad que alguna de las skins que vayáis a ver a continuación salgan en la tienda en vez del pase de batalla Así que chicos no os preocupéis porque la fiabilidad de este vídeo va a ser casi al 100% segura Empecemos con la primera de las skins ¡Uh! Y es que la primera de las skins que vamos a poder ver en el próximo pase de batalla y prácticamente Epic Games Pero no del todo es la skin de la ingeniera como bien sabéis es bien familiar del Rey Midas o hermana, hija, no se sabe Algún tipo de parentesco tiene con el Rey Midas Ya que en la temporada actual en la cual nos encontramos En la mesita de la sala del Rey Midas aparece una fotografía con la skin de la ingeniera ¿Cuál creéis que es el vínculo de la skin de la ingeniera con el Rey Midas? Quiero que me lo comentéis debajo en la sección de los comentarios y a ver de vosotros quién acierta. No solo eso chicos, sino que hemos tenido otra pista acerca de esta skin que nos da la pista y nos da a entender que va a salir en la próxima temporada 100%. Y es que en una de las últimas pantallas de carga aparece el reflejo de lo que parece ser una chica justo al lado de Midas. Y se trata de la ingeniera. Una skin que no hemos visto esta temporada así que tenemos la certeza que en la próxima temporada va a ser una de las skins del pase de batalla y quizás sea la versión de Midas en versión femenina. Puede que la ingeniera haya sido realmente la que ha construido la máquina del apocalipsis. La máquina del Doomsday... Estoy casi 100% seguro... De que ella ha tenido algo que ver con la construcción de esa máquina... Ya que al ser una ingeniera... Tiene los conocimientos necesarios para ello... Siguiendo con la próxima skin... Del próximo pase de batalla... Se está rumoreando muchísimo acerca... Que, que va a aparecer la skin en femenino... Del caballero negro... Y es que lo más probable es que muchos de vosotros creáis... Que realmente ya existe una skin femenina... Del caballero oscuro Pero dejadme deciros chicos que no es así Por mucho que se parezca la dama roja por ejemplo al caballero oscuro No son parte del mismo pack No son parte de la misma familia de skins Y es que chicos según algunas filtraciones Desde hace bastante tiempo ya se lleva rumoreando Que para el próximo pase de batalla de la temporada número 3 Va a aparecer la skin en versión femenina del Caballero Oscuro ¿Qué os parece? ¡Vamos con la tercera! Chicos, como bien sabéis Miausculos ha sido uno de los protagonistas de esta temporada Y parece que Epic Games no quiere apartarlo para la próxima temporada Así que, según algunas filtraciones de los archivos del juego Parece ser que la skin de Miausculos podría volver para la temporada número 3 Pero eso sí, con una versión un tanto robótica ya que Fortnite sacó también la skin de la banana en versión robot es muy probable que para la temporada número 3 aparezca la skin de Miausculos en versión robot Y es que chicos es muy probable que eso suceda o oh, también cabe la siguiente posibilidad y es que gracias a uno de los teasers filtrados Cabe la posibilidad de que una de las skins del próximo pase de batalla sea la skin de Miausculos en versión veraniega ¿Cuál de las dos skins os gustaría más? ¿Una skin veraniega o una skin robótica? Así que esta puede ser una de las skins que más dudas nos causen Ya que puede ser que salga la skin en versión robótica o la skin en versión verano Puede ser que Epic Games termine lanzando los dos O que tan solo lance uno de ellos Y yo personalmente creo que sería mucho mejor la skin en versión veraniega la cuarta skin chicos, la cuarta skin amigos que ha sido filtrada para el próximo pase de batalla es una skin que se parece a la skin de técnica es una skin que realmente no nos ha brindado mucha información acerca de ella pero parece ser que para el próximo pase de batalla vamos a tener un tipo de skin muy parecida a la de la grafitera. y es que al parecer no ha aparecido mucha información adicional con esta skin simplemente que se parece muchísimo a una de las skins que ya existe en el juego. Otra de las skins que más o menos se ha filtrado ha sido una skin parecida a la skin de fusión. ¿Podría tratarse de su versión femenina? Lógicamente que sí, porque tampoco hay mucha información acerca de esta skin. Y es que lo único que hemos logrado sacar de los archivos del juego es que dicha skin va a ser de color rojo. Al parecer podría tener una máscara y una skin que realmente es bastante delgada. Así que chicos, muy probablemente se trate de la skin en versión femenina de otra de las skins que ya existen en este juego de Fortnite. Chicos, la sexta skin que ahora vamos a mostraros os va a encantar. Se trata del viajero oscuro. Pero chicos esta vez en versión femenina Y es que al parecer según los archivos del juego chicos Creemos que va a aparecer una skin muy parecida a la del viajero oscuro que ya existe dentro del juego Pero al parecer con una gama de colores mucho más colorido Y además parece que va a abundar el color rosa en la skin de la viajera Puede ser que no se trate de la skin Femenina del viajero oscuro Ya que parece ser Ya existe una skin femenina Muy parecida a la del viajero Oscuro, pero chicos no os preocupéis Porque según los archivos del juego parece Que va a aparecer una nueva skin con un casco Además muy parecido Y que podría ser familiar de estas Dos skins, lo único que va a ser Es que son parecidas Y va a abundar el color Rosa, la próxima skin que Creemos que va a ser lanzada para el próximo pase de batalla es la skin De Jonesy, la skin que Ya apareció en un tráiler De 2019 que jamás ha Entrado en el juego todavía, y es que la gente Se está dando cuenta de que La isla que aparece en ese tráiler Es la isla que va a llegar ahora A la temporada número 3, por lo tanto Si Jonesy se ha perdido en esa isla Puede que todavía siga ahí, si ha logrado sobrevivir y esa skin nos pertenecería para el próximo pase de batalla. ¿Qué os parecería si aparece la skin de Jonesy dentro del pase de batalla o en la tienda del juego? Realmente creo que hay que coleccionar todos los estilos de Jonesy para ser un verdadero jugador de Fortnite Y como bien he dicho chicos al principio del vídeo quiero recordaros que algunas de esas skins puede ser que sean confirmadas Y que algunas de ellas desgraciadamente finalmente no acaben terminando en el pase de batalla Así que chicos confiar en el Tito Neox creemos que esto podría estar sucediendo en el juego Y hay la posibilidad de que así sea pero chicos no me matéis si eso no sucede por favor ya os hemos nombrado 7 de las skins Ahora toca nombrar la octava Que se trataría de la skin secreta de la temporada número 3 Como bien sabéis amigos En cada temporada hay una skin que se trata de la skin secreta de esa temporada Y solo se puede conseguir completando algunos desafíos especiales Claramente se trata de la skin de Aquaman Y es que lleva tanto tiempo detrás nuestro Lleva tanto tiempo filtrado que creemos que al final podría estar siendo la skin secreta de la próxima temporada oficialmente. Ya que chicos, la próxima temporada va a estar relacionada con el agua 100%, podría ser la oportunidad perfecta para que Fortnite sacara la skin oculta de Aquaman en el juego. Y amigos, también os digo que si realmente no se trata de la skin de Aquaman dentro del juego, va a ser una skin relacionada con el agua 100%. Una skin que se desarrolle en el agua, en el mar o en el océano. Pero al parecer, según las filtraciones, parece que Fortnite ya ha hecho su colaboración con los Vengadores y ya tiene experiencia con el universo DC, los creadores de Aquaman. Así que chicos, probablemente veamos esa skin... Como la skin secreta de esta nueva temporada ¿Y qué os parece si os digo que como novena skin del vídeo de hoy tenemos una skin realmente muy extraña? Fijaros en esta pantalla de carga... Eh, ¿Qué es eso? ¿Son dos ojos de serpiente? ¿Va a aparecer una skin en forma de víbora para la próxima temporada? Hay algo que realmente todavía no conocemos de Fortnite y estamos a punto de descubrirlo Así que chicos, si vosotros sabéis algo que no hayamos mostrado en el vídeo Comentármelo debajo en la sección de los comentarios porque os voy a leer a todos Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, reventarlo likes, compartirlo. Y veniros a Twitch que estamos en directo. Un besito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!